¡En serio! que me habita Azul Tu pico alto amansa Las olas que desgastan por debajo la tierra Azul Aquí estoy siento mi cuerpo en tu danza, resplandor eterno, viva masa que me habita, aquí estoy. Viva masa que me habita, aquí estoy meciendo mi cuerpo en tu danza, resplandor eterno. Viva masa que me habita, aquí estoy. La que me habita